Acá tenemos al hermanito César Pilatacimba de Santo Domingo, de Santo Ecuador. Santo Domingo, de Ecuador, Él ¿sí? nos va a dar su testimonio de la morenga. Sí, como primer paciente decía aquí a los colegas que el primer paciente que traté fue yo mismo. y No es tan fácil salir de la medicina convencional porque tú tienes eh, eh, conocimientos pues, académicos que sí, no eh, empatan con, en este caso, con eh, la no. disciplina de... Una disciplina en el fondo es las medicinas alternativas, las medicinas eh, convencionales que enseñaron a ser muy disciplinado en tanto, en tanto como escolástica en a sus herramientas de, de, de trabajo de curación. Entonces eh, me diagnosticaron un tumor eh, detrás del colon, eh, una parte y otra parte delante del colon dirección a abdomen. Al diagnosticar, pues uno entendiendo ser médico, pues eh, eh, uno sabe la dimensión de lo que son estas estos, estos, estos neoplasias. Si bien no llegaron a definir, y yo tampoco lo, no lo permití, no por negativa, sino porque entendí que el proceso ya era, ya era avanzado. Tenía molestias, pero eh, en todo caso al diagnóstico fue, fue deprimente, como de, de hecho deben sentirse todos los, médicos, todos los pacientes con una enfermedad catastrófica ¿no? Entonces hubo la oportunidad de, de, de ponerse, dije, bueno, si ya con esto voy a morir, mejor aplico lo que como herramienta eh, ya se va exponiendo, pues eh, me puse alrededor de unas 15, sentí mucha mejoría, mucha, mucha mejoría, entonces dije, esto algo tiene. Y me he seguido poniendo, eh, eh, digamos, haciendo estudios clínicos en, en, en, en mí mismo, y a decir, pues, de mis conclusiones pues se requiere de una dieta adecuada, libre de proteínas animales y en el caso que se requiriere, y hablando un poco malo, se, le, se requiere a, eh, proteínas en el caso que se requiriere se requiere, eh, decía pues, eh, se necesita eh, proteínas sanas, ¿no? sanas proteínas sanas me refiero pues no al pollo balanceado que es un pollo industrializado, es una carne industrializada con hormonas genéticamente modificadas Hoy día expusimos sobre esa temática eh, los transgénicos y también el daño que ocurre con, con este herbicida, glifosato. Pero sin salirnos del tema, eh, eh, la, los efectos de la moringa. Los efectos de la moringa han sido pues, maravillosos, diríamos casi, casi angelicales, un poco dándole con comillas del asunto. El, eh, el, los estudios que se vienen haciendo clínicos en este caso, ¿no? eh, como hoy eh, pudimos advertirlo en, en esta segunda convención, Guaquillas, eh, eh, a la iniciativa del precursor de la medicación, este inyectable, José Reinaldo Llamana, eh, eh, favorece mucho a las conclusiones que vemos, venimos haciendo ¿no? eh, todos, pues esta vez, no entonces proteínas, recordemos proteínas si en caso se requiere, proteínas sanas. No, no, pues, eh, no es más que entender que los aminoácidos que se manejan dentro de la moringa serían los los, los, los soldados de batalla diría los aminoácidos que hacen que los tejidos dañados se regeneren con eh, aminoácidos naturales. Y así, para decirlo, tratando de hacer una, una breve síntesis de lo medular en tanto al, al aspecto fisiológico y farmacológico del, del medicamento. Claro está que debemos todavía hay algo más eh, por recorrer que es eh, ya la investigación oficial. Con una investigación oficial podemos hacer ya, ya no solamente. Eh, ...valorados como, eh, como resultados clínicos de lo que nosotros estamos manejando. Vaya dicho de paso, a la fecha no ha habido, no ha habido eh, resultados negativos. Un máximo resultado negativo en el caso personal, he eh, visto en los pacientes que estamos manejando en el caso de mi parte, ha sido un decaimiento... La falta de fuerzas, cansancio extremo, pero ha sido más por lo que el paciente al iniciar el tratamiento está saliendo de su alimentación anterior, el consumo de tóxicos, de transgénicos, de la comida con carnes en general que se está usando, entonces claro eso hace que no empate con la acción biológica de los elementos de la molina. Y así por el estilo, así que hay mucho que recorrer, eh, hemos señalado de que ahora en este segundo congreso ya estaríamos dando pasos en firme, de que la humanidad ya eh, le tocará frenar en seco, y este es un freno ya en seco eh, de los que estamos participando para retomar, redirigir nuestros pasos como humanidad hacia, hacia otra forma de vida. Y de paso, eh, con, eh, me aprovecho de la de esta exposición para hacer un llamado puntual a todos los que están escuchando viendo, siguiéndole la noticia son dos pasos fundamentales la una eh, educarnos si en caso no podemos encontrar y que de hecho no lo vamos a poder encontrar tan fácilmente alimentos sanos, decía educarnos en nosotros mismos sembrar que es lo escuchado aquí en muchos presentes de la, de la convención eh, están sentando. En eh, el caso mío también eh, nos hemos puesto esfuerzo con mi esposa, mis hijos, en eh, sembrar eh, eh, sin utilizar herbicidas, sin, sin, sin utilizar uh, abonos más que, el, el, más que las mismas, los mismos desechos. Y ha habido resultados, ha habido resultados ya fue muy emocionante para mí en un clima cálido que haber cosechado patatas. Digo, la primera cosecha fue muy, muy agradable. Es recobrar el sabor que ya la memoria nuestra pues de sabor también todo tiene su memoria recordar esa memoria tener unas patatas al sabor tradicional que tiene así que mucho empeño la primera sería buscar si no sembrar la, la, nuestra comida y la segunda entender que si los investigadores hablan de que hace 80 mil 60 mil años unos más otros menos señalan de que la lemuria habría practicado su desarrollo, todo su desarrollo habría fundamentado en el, como ley principal, el respeto a la naturaleza. Entonces quiere decir que esta convención no hace más que reeditar lo que hace 60 o 80 mil años eh, los lemurianos ya no practicaban. Más aún diríamos, si ellos ya practicaron eso, quiere decir de que estaríamos de nuevo retomando el rumbo que esta savia y este cuerpo viviente que se llama tierra habría eh, producido como hijos suyos los murianos, estaría la tierra reeditando eh, en estos nuevos pasos, ese sería la gran la segunda gran eh, el segundo gran elemento de todo esto que está sucediendo hoy, 16 de abril del 2019 muchísimas gracias sí, sería, sería como también llamarles una atención a todos para que Cuiden la madre tierra, eso es lo principal. Sí, porque si nosotros empezamos a sembrar, la misma tierra se encargará de cuidarnos, porque es un cuerpo, es un cuerpo viviente. Eso lo hemos experimentado algunos amigos, permítanme en este caso sí, un poco de paréntesis, y por, y, y por aportar también a quien lo escuche, hace unos nueve años, en el 2010, 17, 17, curiosos, digamos. 17 espíritus inquietos nos metimos en la Cueva de los Tallos a hacer oración, a meditar en las prácticas que ya en una u otra corriente, eh, eh, sea teosófica, sea no religiosa, quiero decir, pero relacionada al respeto a la madre naturaleza, ya lo están haciendo. En este caso, nos fuimos 17 personas y fuimos a orar, meditar. Dentro de la Cueva de los Tallos, pasamos tres días enteros meditando. Y eso nos ayudó a entender el primer gran valor que hemos tenido todos ellos cuando nos reuníamos a Posteriori. Pues eh, entendíamos que la, madre tierra, que la tierra es un cuerpo viviente. Sentimos, eh, es una cuestión sui generis que todos ya lo sabemos cuando nosotros nos acercamos a nuestros hijos. Es esa sensación. Así nos sentimos como que alguien nos protegía y al mismo tiempo nosotros nos sentíamos como hijos de ella es la sensación, es la percepción, no se puede describir. Yo, por ejemplo, no percibo cómo describir el calor que tenía yo con mi padre, y con mi madre, cuando yo era niño. Es justamente esas percepciones la que una se percibe eh, al estar a solas con la madre naturaleza. Eh, no solamente una hora, porque en una hora no haces nada. Estar un día, dos, tres días en contacto con ella, eh, empiezas a entender de que... De que el ser humano no es, no es solamente un producto de la vida de esta Madre Tierra, sino es una parte integral del universo. Y, y a lo mejor, ya haciendo pasos más agigantados, hacemos conciencia de la tarea que tenemos cada individuo como tal. Tiene una tarea, una bacteria, un virus, cualquiera que sea. Nosotros no le demos nombre en malo o bueno el virus, pero en todo caso, todo ser viviente tiene una tarea. Y esa tarea debemos, en el caso nuestro, cada uno de nosotros, de tratar e identificar. Y ese paso no va a dar más que el ser mismo, el mismo individuo. Nadie le va a dar haciendo. Entonces lo importante en este periodo que estamos, yo diría, de transición, es eh, el primer gran elemento es reconocer quiénes somos, reconocer quiénes somos y solamente al reconocer quiénes somos ya es el paso principal hacia un camino infinito por recorrer, el siguiente paso es entender por qué estamos aquí, tercer paso es entender a lo mejor qué tarea especial nos dejó en este sitio, el universo, porque resulta que resulta que como tal eh, la vida eh, en en estos momentos para cada uno, no es más que una tarea por eh, sobrellevar, eh, no existen un de valla de paso, no existen problemas, existen, el universo nos pone situaciones que nosotros debemos resolver para aprender un tanto con uno mismo, consigo mismo, que le va a valer como herramienta de desarrollo ya en el contexto colectivo, entonces haber descubierto al menos esta fórmula general ya es bastante es bastante, muchos han avanzado, a mí me ha dado hoy día mucho placer en, en ver eh, personas muy humildes que estuvieron en silencio y que con mucho respeto tuve que, que reconocer eh, su estado evolutivo avanzado. Es la, o sea, esa es la, eh, la tarea. Por un lado no es la tarea y por otro lado aprendí en estos momentos okay, la humildad sí. con la que hay que acercarse a este conocimiento nuevo que ya lo están practicando en, en, en todo el planeta. Eh, sea por práctica a través de la Gnosis, a través de, de grupos que han tenido relación con el aspecto lo que llamamos el esoterismo. Pero muy agradable, cada sí, sí. cual camina por su, por su lado. Eh, no hay religión mala, no hay religión Ajá. mala, sino que eh, las religiones harán al entender, al entender al individuo que lo está practicando que ese es el momento que le tocó vivir para entender esa parte que le toca entender. Nosotros no necesitamos, en el caso digo mío, no hemos necesitado de la religión, pero, pero en cambio eh, hemos sido estudiosos, en, en, en, en, hemos sido curiosos, por así decirlo, de, de leer, entender los llamados, eh, eh, las escrituras, las escrituras sagradas para unos. ¿no? Es un texto que no, no se puede desechar. Eh, leamos, por ejemplo, el, el Bhagavad Gita o leamos eh, el... El libro sagrado pues de los, de los mayas, de momento, los códices mayas eh, eh, y así por el estilo. En, en Santo Domingo también se manejan conocimiento los sáchilas. Los, los Solamente ahí detengámonos un poco en, en analizar los sáchilas. No tienen el color cobrizo como lo tienen los indígenas en general en Latinoamérica o los, digamos, la raza cobriza en Estados Unidos. Ellos son blancos. entonces eh, la pregunta es cómo es que se diferencian de otras tribus contemporáneas. Y bueno, ahí podemos despegar hacia otra pista que no es el caso de momento. ¿no? Y en todo caso, eh, una u otra, eh, sea la cultura, siempre han tenido sus ojos hacia el firmamento. Exacto. Y todos han regresado a reconocer de que es... La tierra, una madre que nos protege y a la que debemos respetarla y que ya le estamos respetando. Hoy en esta segunda convención todos subrayamos y eso me gustó bastante, nos gustó bastante haber subrayado respetar a la naturaleza tanto en nuestras actitudes como en nuestras prácticas, el hecho de haber practic estar practicando con una medicina como es la moringa, hagamos cuenta que no es la moringa como otra sustancia, pero eso hoy mismo ya es, ya es una actitud de todos los que participamos eh, con, eh, las herramientas que nos da la madre la naturaleza y aplicarlos para el bien común, ¿no? El bien colectivo más allá del bien personal que cada uno nos aceptar así es Exacto, amigo también, no sí. estamos conscientes de todo esto hay que seguir para adelante, transmitiendo los resultados de la moringa no nomás de la moringa ya de, hay que fluir todo el mundo